Que lo que no hace y no, devuelve, no me vas a tener en mente Porque así mismo te pasará, así te van a tratar porque lo que no a se devuelve, no lo vas a tener en Que lo mismo te hará, espera de ser mucho más cosas las antes, como nunca antes lo hiciste sé qué pasó Tú me dice, es hora de partir Y de decir a Dios amor Y ya no soy El que cuida de ti Y ya no soy Quien te hace feliz Tú me dejaste Un corazón roto Poco. Pero hace poco, lo que no hace se vuelve y los tener en mente. Porque así si mismo te pasará, así te van a tratar. Pero que no hace se vuelve y los tener presente. Es llorar para manipular y así me sentí Seré malo aquí, no te preocupes en fingir Que me da lo mismo verte así más no te creeré, ya he pasado antes el este tu modo de actuar no permitiré más Eso de volver cuando quieres Eso de pretender estar bien Pero lo que no se devuelve Y lo vas a tener en mente Porque así mismo te pasará Presente. Y lo mismo que Espera esto y mucho más Ahora que por fin te he superado Que ya te he dejado un lado Que volver solo era Y ya no, ya no Porque no pienso perder mi tiempo No pienso malgastar ni un momento No quiero repetir más estoy y me voy ¿Quién te hace feliz? me dejas ver de Con el corazón roto Tú me diste Te pareces solo Si no se se devuelve Todo no es un día realmente Porque así mismo no te pasará no Así si te van a tratar Pero si no se se devuelve Todo no es un día presente Y lo mismo que Wait. We are